Bueno, si hay un grupo muscular para que los bros me pidieron más ejercicios que ningún otro en el universo, es para hacer trabajar y meter ganancias en el fucking pecho, pechito, pectorales, pechugas, pechugotas, los tambores del Olimpo, en fin, en este video cumplí tus sueños como pizza sin calorías o plata sin trabajo, así que sin más vueltas va, una más, antes de arrancar, por favor, acordate de reventar el botoncito de like si te gusta entrenar pecho y compartirlo si tenés un amigo que también comparta este sentimiento. Dicho esto, suscríbete también a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste para más contenido fitness, lo mismo Insta si todavía no me seguiste, podés hacerlo te convendría que lo hagas te recomiendo mucho que lo hagas y ahora sí, arrancamos arrancamos primer ejercicio preserrado con mancuernas este ejercicio lo que tenés que tener en cuenta es tratar de conectarte bien la cabeza con tus pectorales no solo para empujar hacia arriba sino también para apretarlos hacer mucha fuerza esa mancuerna básicamente tiene que estar siendo extrujada un poco más y se tiene que doblar no se sé, tiene que pasar algo porque acordate que el pecho no solo tiene la función de empujar sino también de apretar ahí vas a poder dar altos abrazos de oso que pasamos al segundo ejercicio, press inclinado 2-2 es muy bueno hacer press inclinado, es uno de los ejercicios que más te activan todas las fibras musculares del pecho y al hacerlo de esta manera te ayuda a mejorar la coordinación neuromuscular y conectarte todavía más con tus pechos pectorales, pechuguitas, pecho, el olimpo, etcétera Ahora pasamos al famoso press en máquina, pero lo vas a hacer de costado a un solo brazo, esto te va a ayudar a darle un extra pump a las fibras musculares vas a ver que al toque se te va a llenar muchísimo de sangre, es un estímulo bastante diferente a lo que uno está acostumbrado y te puede llegar a servir como para darle un mayor estímulo de crecimiento muscular a los fucking pechos Che podate, recién me recato, cuando dije lo de llenar de sangre, para los que no están muy metidos en el fitness, es algo bueno, meter sangre en los músculos, es básicamente hacerlos trabajar, no sé qué se les pudo haber ocurrido, pero por las dudas lo quería aclarar, que le iba como algo positivo, che. Bueno, y ahora sí, para cerrar preso 1 y 1 en polea, también como el ejercicio 2 y 2 te ayuda a mejorar la conexión neuromuscular, trabajas distintos tipos de contracciones, tanto la isométrica, que te quedas quieto apretando, como las dinámicas, está muy bueno ir variándolas, y no siempre estimular el músculo de la misma forma, y varias cosas más por ejemplo el rango de movimiento que te permite la polea versus otras máquinas pero bueno en fin espero que te haya servido este vídeo los comentarios las recomendaciones si fue así acordate de darle like compartir si te interesa empezar con una rutina que te armamos nosotros fíjate en el link de mi biografía o abajo en la descripción si lo ves por youtube o mismo en la página wopaxstore.com que vas a poder hacer tu encuesta para ver cuál de nuestros packs sería el que más te conviene que los packs la verdad que te pueden ayudar muchísimo porque te simplifican todo lo que tenés que hacer como para lograr un objetivo físico en específico diciéndote bien exacto cómo tenés que hacer el entrenamiento en el Alimentación, cosas a saber que te ayudan muchísimo el conocimiento. Pues si no sos solo un bro, una mina que está moviendo peso así como un loco, una loca, tratando de comer bien y no mucho más. Así que eso, cualquier cosita me escribís y así lo haciendo que pase.